Hola, muy buenas, mi nombre es Rodrigo Martín. soy ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Yo soy de aquí, de esta ciudad, y tras dedicarme 10 años al mundo de los proyectos, más específicamente de las estructuras e infraestructuras portuarias, eh, decidí dar el salto a la administración pública presentándome a las oposiciones al cuerpo de ingenieros de caminos, canales y puertos del Estado, del que a día de hoy soy miembro. Actualmente desempeño el puesto de técnico superior dentro de la Subdirección General de Proyectos de la Dirección General de Carreteras. Y lo que me ha llevado a, en primer lugar a presentarme estas oposiciones y en segundo lugar ya a desempeñar las funciones del puesto que ostento actualmente son en primer lugar eh, una vocación de servicio público que yo creo que todos los que nos presentamos debemos tener, ¿no? el, la satisfacción o lo gratificante que resulta el trabajar no por el beneficio particular de una persona o de un grupo empresarial, sino por el beneficio de todos nosotros, incluidos nosotros mismos. Y en segundo lugar, y por qué no decirlo, porque los que nos dedicamos sobre todo a, a sectores relacionados con la construcción, cuando nos presentamos estas oposiciones lo que buscamos es cierta estabilidad o permanencia en nuestro puesto de trabajo y que no dependa tanto de la volatilidad del sector, como por ejemplo ocurre actualmente. Yo eh, desde aquí os animo a todos vosotros, mis compañeros, los eh, eh, grados en Ingeniería Civil por la parte de Ingenieros de Obras Públicas y los Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, que os presentéis eh, si os ha mm, convencido o os parece una opción apetecible el trabajar para la Administración Pública y creo que es un momento propicio idóneo por el gran número de plazas y desde aquí os mando todo el ánimo y la fuerza y os digo que necesitamos manos, así que adelante con ello.